Cabeza. Me están mirando como a una torpe. ¡Que ya la pongas! ¡Eres totalmente incompetente! ¡Silencio! ¡El próximo que ría no se volverá a reír! Mira, Zebed, por favor. ¿Cómo piensas que vas a evitar que la gente se ría? Cubriendo su cabeza, quizás. ¡Cubriremos la tuya! ¡Cubriremos la de todos! ¡Sí! ¡Y coseremos sus labios! ¡Los dejaremos sin lengua! ¡Cortaremos las orejas de todos! ¡Hiper! ¡Hiper! ¡Hiper de la, no? Mira, Zebed, ya basta! Nunca perdí la esperanza de que un día enseñaras las cualidades para volverte la reina que estabas destinada a ser. Ya veo que ese día nunca llegará. Pueblo de Witsand, después de mi muerte, mi corona pasará a la princesa Mirana. ¿Eh? Padre, no. Pero es que no! Tú no eres capaz de reinar y darse vez. ¡Te odio!